Toda esa, eh, todos estos 90 días que hemos estado encerrados, era una, una jugada, una jugada que le había convenido mucho al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, se les afuera el seguro a un presidente que pedía cada 15 días, cada 20 días, eh, la extensión de, la, del, del, de lo que es el, el, el, el, el, el estado de emergencia. Se les afuera el seguro bastante se le oye, se oyó feo. Yo no sé si algunos eh, se dieron cuenta de esa situación, pero a mí me, me asombró, no me asombró, sino que afirmó todo lo que hemos oído, muchos hemos pensado y lo que se ha eh, pensado. O sea, quiere decir, eh, Danilo Medina, que si la pandemia, los muertos y todas estas cosas, no fuese no hubiese sucedido, el PENCO entonces tuviese tenido la, la el vez de un 37, un 38, un 40 entonces, el, el candidato del Partido de Liberación Dominicana eh, andaría anda en alrededor de un 10 o un 15% en el gusto popular. Porque si usted dice que, que le ha favorecido esta situación o en una situación de desgracia, eh, se ha convertido, se convirtió en un proceso electoral, en una campaña electoral. Eh, fue muy, es un secreto a voces, pero fue muy feo que lo dijese. El, el presidente, no, no, no, no, no, no, Danilo Medina y presidente de una república de una república dominicana que lo dijera así, tajante y sonante como, como, lo, como lo, lo, hasta lo reflejan los periódicos que sabemos las tendencias que tiene donde dice primero que no cree ninguna de las encuestas y segundo que son falsas primero, esa es la palabra y segundo es que todo lo que ha pasado toda la desgracia de este país le favorece a Gonzalo Castillo eso es una, una declaración muy, muy horrorosa desde el punto de vista eh, de un, de, del primer mandatario de la, del, del mandatario de la nación, o sea que yo no sé qué tú opinas de eso Víctor, pero eh, bueno, fue eh, muy feo eso en, Siguiendo con el presidente Danilo Medina y esas declaraciones, esa reunión que él tiene en el día de ayer eh, con la reunión del comité central que es coordinado por parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, en algo Sergio eh, coincide con nosotros, Dios coincide con nosotros porque nosotros hicimos el comentario en el día de ayer aquí en Es, por este mismo espacio, donde decíamos que una de las, de las cosas que podría tal vez, o la, la, lo que tienen previsto los periodistas y con esta reunión, donde de ahí asumo que se salió de manera agresiva a trabajar en busca del voto en busca de la diferencia porque incluso el mismo presidente pues, lo combinó a los, a los a sus compañeros a decirle que hay que ir a defender el voto en las mesas electorales, bueno y lo atendió también de, de hoy la de refleja ahora en qué, correctamente ¿en qué coincide el presidente cuando hablaba por ejemplo de que tenemos un altísimo porcentaje de personas indecisas <coughs> según lo reflejan sí. las diversas encuestas que han salido a relucir se habla de que un promedio entre todas las encuestas el promedio de indecisos que hay llega hasta un 25 punto y pico por ciento claro. y decíamos nosotros ayer que una, donde debe de ir en este momento tal vez la esperanza que tiene el PLD de, de cambiar estos numeritos es caerle atrás ir detrás de esos indecisos decíamos nosotros bueno, esos indecisos que reflejan las encuestas, además del porcentaje que va a sacar la fuerza del pueblo encabezado por eh, Leonel bien, Fernández bien. Reina, podría ser tal vez lo que podría hacer la diferencia. Eso sí, te lo decíamos ayer, serio también, que hay que contar con la gran mayoría de ese porcentaje de la fuerza del pueblo que a le dio a Leonel Fernández, que hasta ahora no se cuenta con nada. Entonces, no, ¿y, y ese es el 5%. Sí, ese, ese 25% que concepto, tú mencionas indeciso, es, muy, es muy importante el indeciso que hay también es ir detrás de él pero tampoco lo garantiza a nadie que esos indecisos van a inclinar eh, su, Totalmente o, la o su preferencia por el caso en este caso del PLD de manera que a partir de hoy o desde ese momento donde se expresó el presidente eh, Medina eh, me imagino que en este momento están en las calles detrás de esos indecisos a inducirlo para que su voto sea por el partido oficialista. no y si de expresó el presidente Benítez, por eso yo hago referencia a este caso, sería porque precisamente eso nosotros lo comentamos en el Y, no, día y que ese 25% día. que tú mencionas, que y mencionan todas las encuestas, dice que si no hay ninguna línea para ese, para ese grupo, eh, prácticamente el, el, el, el, el, los indecisos sobre, eh, podrían votar por el, el ah. candidato oficialista, cuando, un 28%, cuando, cuando sin embargo, refieres, por el otro, te, al 14%. Cuando tú te refieres a la línea, ¿a qué tú te refieres, ¿Eso o sea, vamos a poner, en el caso de, de los de lo indecisos, según la, lo alguno, favorece al oficialismo. Y también, en una segunda vuelta, los 11% de, de, de, de los 12% que le dan a, a, a, a leonel Fernández, mismos. si no hay ninguna línea de, de, de mandar a votar eh, por aquí, por ambos de los lados, eh, parte de, de la mitad o un 28% de, de esos de Leonel podrían votar por el oficialismo, según eh, sí. lo que se sí. ve Sí, en línea, entre los indecisos, en esa masa, en ese porcentaje, que es bastante elevado, que el promedia 25% de El, el, el, el es Estado mayor, tiene más, mayor facilidad de, de captarlo. Sí, pero. Claro, sí, pero ahí no hay línea, detrás de no, eso no, no. que debe ir el oficialismo, claro. pero también, pero también, escúchame, porque el PRM, la oposición, no se va a caer de brazos acusados, también vas a seguir alimentando para que sigan aumentando su numerito. también vas detrás de eso, a lograr que una, un porcentaje de esos indecisos también se incline en la balanza. Por claro, sí, sí. O sea, sí que, porque no, no todos van va a votar por un solo. Y tú me dices, bueno. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál tiene mayor posibilidad? Es posible que la tenga la oficialidad porque tiene el gobierno y tiene eh, los recursos para, para inducirlo, ¿verdad? Para no utilizar otro término, para inducir a esa masa indecisa, ese porcentaje indeciso que puede inclinar su voto por el oficialismo. Voy, voy a leer textualmente lo que se dijo. Ustedes tienen que estar claros. Aquí lo, lo que hay es un escenario falso. Un escenario de victoria en primera vuelta que no tiene, que no lo tienen para cuando vengan los resultados de las elecciones, decir que el Partido de la Liberación Dominicana le hizo fraude y que ellos no aceptarán los resultados de las elecciones. Ese es un plan, ese es, un, ese es su plan, eso está muy lejos de la verdad. No sé si le la, si la ganaremos en la primera vuelta o en la segunda vuelta, pero nosotros vamos a ganar las elecciones, dijo el presidente. Y no es, no, es, no puede decir otra cosa, por ejemplo, veíamos nosotros, eh, yo voy a decir, plagiando lo mismo, hoy a Francisco Javier García, que estaba en los medios de comunicación, pues, vea, como un gallito. O sea, el presidente ni ningún dirigente va a decir todo lo contrario. El que esté en política y aspira a un puesto electivo, pues dice que va a ganar. Pero el 5 de julio, serio, que sí es, que sí es, y con esto no quiero decir en ningún momento, yo dudo porque esa encuesta que hemos estado viendo... No, porque la, la, creo, la votación yo, no es encuesta... Exactamente. Lo no digo ¿eh? que muchos dicen que es la verdadera encuesta, este es cierto. El 5 de junio va a llegar y va a decir quién va a ser el próximo presidente de la República Dominicana. serio? Y el oficialismo eh, ya eh, eh, se va a acabar este estado de emergencia, que durante tres meses y pico se ha estado, ha estado viviendo en la República Dominicana, no se pedirá más. Eh, eh, Estado de emergencia en la República Dominicana, lo que quiere decir que ya a partir del el 27, de la, que llega después, este, después de las de la elecciones. ¿eh?